Hola cracks, hola chicas, chicas. Estamos jugando Arsenal Este video lo voy a hacer para voy a ver, subir otro día. Vamos no, a subir hoy ya que hoy estoy subiendo ya subí todo el Estoy sufriendo un poquito ya saben, pero. Que yo no, quiero no. No way, ¿qué? No lo tiene ninguno. Cuando juego sin grabor voy a todo por wey No, güey. ¿Qué? ¿Cómo no le di? Ok, vamos. Vamos. Cracks. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Esto se puede, esto se puede. Bueno, esta partida no se puede ganar, pero... Hay que intentarlo, ¿no? uy es que se me laquea cuando graba No, güey. Hay demasiados. Y con, con demasiados se me laquea demasiado. No puedo controlar el lag, güey. Si el lag se pudiera controlar, fueron... momento es skin se la ve más a los pro players esa chica no era nada pro player wey Bueno, si quiere una chica porque puede ser un chica pero oye a los pro players se le pega más skin esa skin se le llama más intoxica algo así es ahí un poquito de que yo, yo uso esa skin un poco la verdad no puedo mentir pero no lo uso para ser tóxico ya que yo no no me gusta toxiquear a las personas lo que me pongo eso ya a mí y me pongo enojado güey. Nah, no, mejor no soy tóxico porque no me gusta que sean tóxicos amigos. ¡Uy, qué pedo! ¿Qué pedo con esto? Se huyó esto, la verdad. Güey, pero si sí se puede llegar acá. No, no, no, no, no. No, güey. ¿Dónde? En el en el. También que ahorita los jugadores no sé qué... son más próximos que nunca, la verdad. Se dan en el aire y... En... Bueno, yo también doy en el aire, pero... Es que hay personas que dan puros hechos en el aire con pistolas es que la verdad parece que no fuera posible, es imposible Tiro, esos tiros, es tiros hay veces donde pasa eso no ya, ya saben bien que los juegos evolucionan y los jugadores evolucionan con ellos y hacen algún sino para ser mejor ya saben antes los jugadores tampoco con un puro headshot bueno, es este tanque, el tanque, ya saben tanque era el más pro de todos pero después cuando los jugadores comenzaron a dar puro headshot creces a ataque no te escuamos puro nada más blanco muy bien chido la verdad no güey, ya me mataron esta partida no se puede ganar la verdad ya estaba ya está avanzada un poco no, no, no, no No, wey, este tipo la ganó, oh, wey Ya, miren Esta skin, esta es la que me saqué por un código, creo que me dieron Rol vayan a canjearlo ya eh, yo vi un video en serio que a Roblox lo estaban canjeando Mira, así es, se quiere con mayúscula, por cierto Rol Rol B Así B. <ríe> me equivoqué Rol B, tiene que ponerlo aquí y ya Codí, ya me, ya me salió que ya el código ya fui Ya lo canjeé yo normalmente uso esta skin, y aquí tengo la skin que les dije, bueno, ya. Aquí tengo la, el cuchillo, un cuchillo que a mí me gusta un poco. Pero voy a usar el cuchillo veterano, ya saben por qué. Cuchillo este cuchillo lo usaba hace mucho. En el primer video que subí de Arsenal. Este cuchillo lo usé en ese primer video. Y no, no hablaba ahí, solo estaba grabando. Porque en ese tiempo no tenía micrófono. Y para un amigo que me dijo que porque no grabo audio. ¿Puedo un smash con un micro, un micrófono, micrófono. hay eh, uno ahí, hay uno ahí No, no, no, me va a dar, me va a dar ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, güey, me dio Este tipo de acá arriba se, me, se metió, bueno, ya No, no, ¿qué? No me están disparando ¿Qué? Sí, ¿Qué que se oye un sonido de Como que algo les pasa? No, güey, eh, Como que algo les pasa por al lado eh, Ese es un sonido de bala No tienen que dejar que ese sonido. Eh, Siga pasando, ya que son 12 dos balas No, güey, es que la verdad Puro headshot con estas armas Que dan los jugadores ahora Puro headshot Yo no doy ninguno El primero fue el headshot que le di a uno que se quedó quieto Pero yo no doy ninguno, güey Es que ya no doy ninguno güey, eh, no se puede jugar, güey Ya no se puede jugar como antes Antes se podía jugar y ahora ya no Ahora yo no, porque ahorita ya, ya todos los jugadores ya están bien pro, ya se traen. Como les dije, los jugadores evolucionan con sus... Los, el juego evolucionó con sus jugadores. Para bien o para mal. No wey, es que no le no tiene ninguno. Es que, me... es que están todos campeando. No, güey. Es que todos están campeando. uno arriba, a los lados, todos están campeando. Todos llegan por atrás. Y el jugador azul, uno... Está de... por acá, está por acá. Güey, no. Ya. Um. Voy a casarme... Si me sale, si me sale un traje buenísimo que es legendario, termino el video ahora Pero si no me sale, sigo el video y lo corto y lo pierdo otra vez 3, 2, 1, a ver que sale, a ver que sale No creo que salga, la verdad No salió, <risa> así que el video sigue Ese personaje creo que es uno que tiene un traje así, me espérense, lo ves Esperen un ratito que voy a, voy a parar el, vi el video y voy a ponerlo otra vez. Esto es algo que necesito mucho porque si no, no voy a poder completarlo. Así que espérenme. Bueno, acá estamos en la otra parte. Uh, ah, yeah. Ya, vamos, vamos. Primero después de esta partidita. Uy, ¿qué? No, este está lagueado. ¿Cómo quiere que la tiene? No está lagueado. Yo lo veo por acá y... Uf. Este de aquí está laqueado. Este de aquí está laqueado. No, lo mató a cuchillo. No, lo mató cuchillo, güey. Eso es horrible que te maten con cuchillo, güey. Es la peor cosa que te puede pasar. Que te maten a cuchillo así nomás, como que así. Es la peor cosa, la verdad. Es la peor cosa. Es algo muy humillante, la verdad. Es algo muy humillante. No, güey Me es yo solo lo maté, lo maté a algunos, ¿ok? Este, juego, este minijuego creo que dura como hasta... Unos cuantos kilos. ¿Sabes qué? No, güey, no, no, no Uf, pensé que iba a matarme No, güey, este tipo sí sabe manejar armas Pensé que no sabía, güey Bueno, no vamos, vamos Esto se puede, esto se puede Vamos, uh vamos -huh. Vamos a ver. Parte nos cortó este y... no no no no no no no no no no no no no no no no lo tiné. no no no no que, lo había Se, es, que la verdad, aquí es falso. no Uf, no no fue eso? Ese milagro que pasó ahí? <risa> no güey no, no, no No Este tipo se libró esa arma No wey, ya no quedan casi Debo ganar sí o sí Y gané bueno, ya saben que soy un pro-player. Bueno, ya, les voy a enseñar el cosas que les... ¿Qué les iba a enseñar? A <risa> ver, ya. En serio, no me acuerdo que les iba a enseñar. A ver... ¡No me acuerdo, wey! ¡No me acuerdo! ¿Qué, ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? No me acuerdo. Vamos a cambiar. Este loops es lo que se mueve también. No me gusta mucho porque no se nota casi el efecto. Esto el efecto no se nota mucho, miren Aunque sí si se me da con el segundo movimiento de la cámara. No me gusta del todo tanto. No. Ne, wey, ne, ne, ne, ne. Ahorita yo estoy perdiendo, yo voy a perder. No, no, no, no, no, no, no ya me libré esa arma muy difícil para bueno, mí es difícil esa arma la verdad no puedo negarlo Ok, ni le disparé la bala ni me detectó y me, me dijo y me sale que lo maté bueno uy miren por eso les digo que están campeando nada más esto uno bueno creo que lo mataron pero Ahí había uno ahí sí lo mataron No, no se quedó. Uy, es que lo dijo siempre así, wey. Eso es lo que más odio. Dejarlo a un balazo. Con esta arma se puede dejar a una persona hasta un balazo, güey. Es que no, señor lo dijo así. Casi siempre lo dejo a un balazo, güey. Nel. Este es el que siempre se anda metiendo, wey. Mato uno y se mete para poder matarlo. No es que el kill se lo haga por sí mismo, ya que en sí no se puede hacer por sí mismo. No, güey, es que vieron, vieron, se mete, se mete. No, no, miren, vieron, vieron. No me tiene. A mí me tiene la cosa, güey. O sea, no mata a nadie más que a mí. No, no, no. ¿Qué pasó? se me gustaron la balla rapidísima. Ya, ya, ya. Ya está, ya está, ya está. Hay que matar, hay que matar. Y voy a seguir matándolos. Por el equipo contrario. Vamos, vamos. No, no, no, no, no, no, güey. Es que me están disparando por todos lados. Vieron, vieron. Que la puedo matar facilito al otro. Pero es que me and anda llegando por atrás. Está ahí es bien noob. Sino que nada más que anda llegando por atrás. es que se meten güey, es que se maten mira se meten se meten se meten había uno ahí había uno ahí Pudo, puedo ya matarle a ver si les gusta tanto campear así les gusta que le campee a ustedes pues no güey, ay me mataron es que este tipo se anda metiendo nada más no sabe nada más que meter es que la verdad no sabe más que no sabe nada más que meterse de que está ganando porque se está metiendo las pelotas que no es de él mira esta, esta se quedó un lado de vida güey. nada esta aquí no el otro se quedó uno de vida a nada de vida se quedó otro no voy a estar otra vez es que Güey, yo no me entiendo güey. es que así no se puede jugar vamos vamos el... Vamos a ganar y ganar, ¿no? Vamos a enterrar en Boom, arcoíste. boom, a intentar hacerme el bro de que me tengo skills. Vamos a robar los skills. Vamos a cargarle, cargarle? No. Si sí, es que me maten. Con un poco de jugadores que aquí están que se meten a cada rato. ¿Cómo no? Pero... No, güey. Me mató a la misma vez. Vamos, vamos. No sé si quién es el de adelante, ¿no? No es el otro equipo, ¿sí? Pero tampoco es este chico. Está por atrás, ¿vieron? No. Ni siquiera me alcanza. De... Ni, si... ni siquiera me puede alcanzar, güey. ni es ¿Es que me de puede alcanzar ser? ese tipo. Porque solo anda llegando por atrás. En segundo lugar, Soca XD Gamer es el que anda ganando. Bueno, bueno otra vez, momento otra vez. Si me sale, cierro el, el... Oh, No, ya no queda casi tiempo. Bueno, ya, si me sale, eh, ya termino el video ahorita. Si no me sale, el... voy a tener que terminar igualmente. Y esto es que no lo tenía, pero yo quería la otra. Hay que hacer el agresivo, ¿no? Bueno. Saben que voy a hacer unos minutos más. Pero voy a terminarla después ya, ¿ok? Esta partida ya. Espérenme. Vamos, a, vamos a seguir, vamos a seguir, Perdón, poner mi No sé si seguir pues, aquí No, no, no, no, no, no, no, no, no Mm, vamos, vamos, esto se puede, esto se puede. Mi compa lo mató. No. ¿Cuál será la arma 17 que no puede superar mi compa? No, ya la superó. ¿Cuál ¿Cuál Oye, si lo está disparando, güey Están abajo algunos Sí, mira, hay algunos abajo Están como ratos allá abajo Ay, Aquí ni siquiera vidrio este tipo, te paro, te hablando, Es que la verdad me buscan solo a mí, güey Sí, güey, no sé. Siento veces que me buscan solo a mí. ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! no, ¡Boom! no. ¡Boom! No, no, no. tipo ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! ¡Boom! No, Y le di, le di rojo, Le subí la mira, güey. Le subí la mira. Como free, güey. Como el free. Eso <ríe> que sí que si yo alguna vez... Si subo videos de free... entonces que sí es que no, no uso macro. Por pues, si acaso vayan a ver que te doy un rojo, güey. Si ven que te doy un rojo... No es que use macro ya que ya no, no me gusta usar el mapa wey es que ya me hemos terminado el video ya que esto está haciendo muy largo. hoy me he quedado 12 vida es que la verdad miren miren lo que me la mitad de la vida que me quitaron güey. a ver miren el gato cuchillo este otro personaje ya que esto de aquí no me da no, no de suerte el locutor ¿Cuál que tengo Youtuber, narrador, sin hogar, yo Youtuber, vamos A mí la verdad es que yo ¿sí? uso Esas clases de configuración No nada no, de no, eso porque Tampoco es que tengo la mejor PC del mundo, wey No es que tengo la, PC, la mejor PC del mundo Una PC que me puede correr los juegos Pero tampoco tan bien, wey No, wey, es que vieron, vieron, vieron, vieron. Niche, que bien, Niche, ya me están disparando El arsenal de antes era más divertido que el agua. Sí yo antes jugaba así, wey. Antes ni siquiera jugaba tan pro pero me divertía. Y no me enojaba porque la verdad es que nadie, nadie, nadie era tan pro güey. Explímense, no tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, que la verdad es un poquito de rato, pero. Es para poder jugar en paz, ¿no? Porque si no, no se va a poder. Entonces ya no sé si va a funcionar la primera. Uy, ¡Oh, oh, oh, oh, oh! me agaché ¡No! Esta idea sí que es rata porque No me gusta hacer esta clase de cosas de agacharme Eso agachazos no me gustan mucho pero Tendré que hacerlo, ¿no? Uy, ¿qué pedo? Este tipo sí que está pro, pro a la cabeza, uy. Cada uno que a la cabeza con el francotirador, y este es el francotirador, este está aquí. El güey ya va a ganar. Y es mi compañero. ¿Saben que Mira, voy a reiniciar el server, ok. Después de este partido, reinicio el server, ya que aquí no se puede jugar. No, güey, ya lo reinicio ahora, Espérenme. Bueno, chicos, ya ponemos otra vez Está otro server Que no sé si yo será más pro que. Oye Sí, sí. El server se ve que es jugable No me buscan a mí solo Eh, eh, eh, eh No, no, no, no, no Venga para que le diese headshot, bueno no fue un headshot, pero para que le diese disparo vamos a usar así, así y así qué color se hace, blanco, como es que el blanco se camufla por todo wey, me gusta usar el negro porque no se camufla por nada ruidos de muerte, voy a dejarlo así, recarga, mira voy a intentar hacer este de recarga automática, este de recarga cada rato no me gusta mucho, pero voy a intentar usar y intentar ganar No, no va a durar mucho esta partida hasta que se acabe Mira, se recarga automáticamente Una de las peores cosas, porque yo estoy así oh, No, no, no, no, no se lanzaron No, yo creo que ya me tengo que ir güey de me, me Así man. Bueno, chicas un gusto hacer un video pero ya me tengo que despedir Así que Chao Y nada, <risa> ya <risa> Bueno, adiós